Tienes que estar delgada, maquillarte, ir al gimnasio, sacar buenas notas. Estos son los estereotipos que escuchamos en nuestro día a día. Si eres gorda, eres discriminada. Si vienes de otro país, eres discriminada. Si no te maquillas, eres fea. Y así continuamente. Esta es la cruda realidad. Una realidad que debemos afrontar e intentar cambiar. Porque poco a poco, todo se logra. Quírete, siéntete guapa, ten personalidad. Haz lo que tú creas que sea Correcto, no dejes que nadie influya en tus decisiones, no hagas algo que no quieres hacer, explora, viaja, ama, siente, ayuda, aconseja, sé educada, no discrimines, trata a otros como te gustaría que a ti te tratasen. Ten aventuras, vive una vida que siempre recordarás, pero no lo olvides, sobre todo, aguárrate de ser feliz.